Che, muchas gracias por invitarnos a un viaje por mar. Sí, muchas gracias, parce. De nada, causas, pero que no se entere Ecuador. ¿Y por qué, parce? Pues... Escucha, Perú, este es el trato. Si Francia gana el mundial, tú me tienes que dar tu yate. Muy bien, ¿y si Croacia gana el mundial? Convenzo a mi hermano Colombia para que te dé más territorio. ¿Qué dice Ñaño? Mmm... ¡Ok, Ecuador! ¿Él lo explico, parce. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, parce? ¡Che! ¿Acaso te trajiste a Chile? ¿Qué pasó, boludo? ¿Te trajiste a Chile? No, causa. ¡Jue! ¡El barco se está hundiendo! ¡Vamos a los barcos a la vida, parce! ¡La gran Argentina no puede morir así! Muy bien. Ahora que ya estamos aquí, voy a pasar lista. Brasil. Jue. Colombia. Aquí. Y Perú. Perú. ¿Dónde estás, Perú? Adiós, parce. ¡Aleluya! ¡Por fin te parce! Otro día más en esa balsita y ya recorrí a métodos canibalistas. ¿Lo dijiste, parce? Eh, nada, che, nada. Bueno, yo voy a buscar alimento. Creo que será mejor que hagamos lo mismo ¡Che! ¿Quién te ha puesto vos a cargo? Si no lo sabes, yo soy maldito que vos, así que yo estoy a cargo. Lo que diga, parce qué se ha creído Colombia? Bueno... Ahí viene alguien y mejor me voy a esconder ¡Oh no! ¡Me vio Che! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡No! ¡La cara no! ¡Es lo más bello que tengo! ¡No! ¡Mi cara no! ¡Mi rostro! ¡Ah! No puedo creer que haya conseguido tanto... Esa es Argentina? ¡Argentina! Hola, parce, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te cómo estará? Parce, hola. Me preguntaba. ¿Cómo te había? ¡Ah! ¿Qué te pasó? Voy a buscar alimento, che. Eh, Conseguiste algo, parce. Deleítate con esto y mira. <risa> Hijo de tu Muy bien. Ahora que te calmate, Parce, es momento de construir un refugio. Che, tan pronto te olvidas que yo estoy a cargo. No lo puedo creer. Te pasas de boludo. Lo que diga, parce. Esa gente, esa Colombia no prende. Bueno, por lo menos me quedó lindo el refugio. Bueno, menos está lloviendo. Debo escapar de aquí rápido antes de que comience el caos. Pero qué carajo. ¿Qué es eso? Eso es de Colombia. No importa. Veré si está. Sí, parce. Este, che. Yo podría quedarme la noche en tu casa. Claro, parce. Ya me estoy volviendo loco. No sé qué hacer. Me, me extraño mi mate. Extraño mis copas. Ya no sé qué hacer. ¡Argentina! ¡Argentina, parce! Oh, eso es Colombia. Si grita así, deben ser buenas noticias. Habla, Colombia, decime, ¿qué es un barco? No, un rico cafecito. ¡Ah! ¡Ya no soporto más! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No sé cómo, pero me voy! ¡Adiós! ¿Qué le pasa a ese parce ¡Ah, qué rico café! ¡Oh! Ese, ¿quién debe ser? ¿Quién es? ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Che! Podría quedarme una noche más en tu casa. Claro, parce. Quítate el tiburón. Mm -hmm. Ese es Brasil. ¡Brasil! ¡Brasil, parce! ¡Hola, parce! ¿Cómo te ha ido? ¡Parse, hace tiempo que no te veo! Yuhu. ¡Brasil! ¿Sabes? ¡Ah! ha muerto, Brasil! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Encontré! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! eh! Ya sabía que eso blanquito no era azúcar. Decime, ¿qué te pasa? Me encontré a Brasil muerto. Y eso ya lo sabía. ¡Y no me has dicho nada! No quería alarmarte, che. Y bueno, ¿sabes de qué murió, parce? De novio. Ah, ¿de novio? No vio la ola que venía y se murió. ¿Y nadie pregunta por mí? Caí en la misma isla que ellos, pero no saben que hay un hotel al otro lado. ¡Ah! ¡Por fin, mar! ¡Bienvenido a las Malvinas! ¡Fin!